Miren, eh, vamos con la noticia, señores. El Tribunal Supremo Electoral dice que Leonel Fernández está acto para ser candidato presidencial para las elecciones del 2020 por eh, el partido, que se le cambió el nombre, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, por la Fuerza del Pueblo. El Tribunal Superior estableció que el expediente... El expresidente Leonel Fernández no tiene ningún impedimento constitucional ni legal para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular en los comicios generales del 2020, mediante una sentencia que contó con el voto de cuatro de cinco jueces que compone esta alta corte. Los jueces del Tribunal Superior Electoral declararon inscritos inconstitucional e inaplicable al doctor Fernández el artículo 49, numeral 4 de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y el artículo 134 de la Ley 15-19 de régimen electoral así como la parte final del artículo 10 del reglamento para la escogencia de candidaturas mediante convenciones o encuestas dictado por la Junta Central Electoral del 7 de mayo de, del presente año. Los textos, declarados, los textos declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo Electoral, mediante la vía difusa, solo vincula a las partes. Prohíben a los precandidatos de un partido participar por otro en el mismo proceso electoral la Corte Electoral acogió la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad presentada por el doctor Leonel Fernández, a la cual se adhirió el Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, por considerar el tribunal que desconoce lo previo en el artículo 22.1, 22, 22 74.2 y 123 de la Constitución porque impone requisitos no exigidos de la Carta Magna para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular. Bajo ese criterio, el Tribunal rechazó una demanda incoada por Francisco Antonio Ventura Felipe en contra de la resolución número 4 aprobada por la 11 Convención Nacional Electoral celebrada por el Partido de Trabajadores Dominicanos el pasado 27 de octubre del presente año, en el cual programó al doctor Leonel Fernández como candidato presidencial y se aprobó el cambio de nombre de ese partido para denominarse la fuerza del pueblo. Bueno, esto es un paso y quise leer textualmente lo que eh, se ha estado comentando de la decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre... La habilitación, o sea, constitucionalmente según eh, los jueces, que de cinco o cuatro eh, votaron a favor de que había que habilitar al doctor Leonel Fernández para que pueda ir a los comicios del próximo eh, mes de mayo de 2020. Ahora bien, el jurista Julio Curi eh, colgó en su cuenta de Twitter, vamos a, a presentarse, señor director, y voy a leer, dice el jurista. Julio Curry. En Casa de Pobre, la alegría dura poco. Si tenemos la imagen, señor director del Twitter, que subió eh, Julio Curry. Esto a referirse, el fallo de Tribunal Superior Electoral solo tiene efecto entre las partes del proceso que lo originó. No le es oponible a la Junta Central Electoral ni a ningún otro tercero. Los artículos... 49.4 y 134 siguen presumiéndose constitucionales. Señores, yo le dije que esto iba a ser un debate muy fuerte. Y ahí cita eh, eh, el artículo eh, 134. Dice Julio Curi, solo si el Tribunal Constitucional de la República Dominicana declarase la inconstitucionalidad de dichas normas, el efecto fuese Ergar omnes, ¿Qué significa ese término? Eh, significa que es una alocución latina que significa respeto de todos o frente a todos. Eso es lo que significa el ergar omnes que cita aquí el jurista Julio Curi. Dice así: Pues solo ese órgano puede expulsarla del ordenamiento jurídico entre tanto todo sigue igual excepto las partes en el marco del proceso procedido por, la, por el Tribunal Supremo Electoral y sigo citando, esto lo colgó Julio Cubri esta mañana en su cuenta de, de Twitter en palabras llanas ese fallo no vincula a la Junta Central Electoral que preserva su soberanía para admitir o no la propuesta de la candidatura de Leonel Fernández. Y como dije antes, estoy seguro que no inamitará. Dice Julio curry finaliza lo que colgó en Twitter, tanto Radamés Jiménez como Fermín Cabral son los autores de la demanda que hoy decide el Tribunal Superior Electoral. La coincidieron, prepararon y gestionaron su fallo. A los dos les adelanto que se preparen, que apenas han ganado una batalla, no la guerra. Señores, esto está. Si ustedes ven, el Tribunal Superior Electoral, según Julio Cubri, tanto Radamés como su compañero, condicionaron al tribunal para que fallaran a favor de que se habilitara al doctor Leonel Fernández para las próximas elecciones presidenciales de mayo de 2020 ahora Julio dice que la Junta Central Electoral es independiente y que la Junta tiene la última palabra diciendo y afirmando que la Junta no va a aceptar esa candidatura y le dice cito, a Radamés y al otro compañero que ganaron una batalla mas no bien ganan la guerra o sea esta política se está poniendo señores cada día Menos entendible para nosotros, los votantes. Ahora, eso se tiene que definir ya. Anoche había un juidero eh, eh, en la Junta Central Electoral, los partidos inscribiendo las candidaturas congresionales y municipales de, de la venidera elecciones en el próximo mes de febrero. Pero bien, vamos a esperar cómo se va a desarrollar este circo Político.